El papá obeso con el padre obeso pues estaba escuchando un podcast que hablaba de esto y la verdad es que me parecía muy gracioso pero tenía mucho mucho de verdad como siempre era un poco americanada como en las películas pero había un trasfondo que, que sí que tiene relación y tiene relación con ya sabéis con el deporte con los objetivos y con este tener un, un, un, una inteligencia sobre, sobre nosotros mismos y sobre cómo funcionamos. ¿Y qué comentaban? Pues que los padres, después de casarse y tener hijos, al final empezaban a engordar. ¿Y por qué era esto? Porque cuando tú eres joven, cuando estás en los 20 años, según él, pues tenías esa, esa confianza de de hacerlo todo bien, de, de ponerte en forma, ir al gimnasio, podías comer lo que te daba la gana, que tenías un metabolismo genial y tu objetivo era ir a por esa chica con la que te querías casar. Y al final, cuando lo conseguías, cuando, eh, cuando te ponías en forma, tenías un buen tipín, una buena estética, cuidabas un poco tu alimentación, ibas al gimnasio y al final con, conquistabas esa chica y te casabas con ella... Pues qué pasaba, pues que, uy, como se suele decir, ¿no? En el matrimonio, se empieza a ir para abajo. Ya tienes un hijo, ya no tienes objetivos, y ya no tienes eh, un, un objetivo por el que levantarte del sofá y ponerte en forma, sentirte bien. Y quizá tu biología empieza a el cerebro de estilo, a decirte, ¿para qué me voy a levantar? ¿Para qué voy a hacer ejercicio si, si no es por obligación? ¿O para qué voy a dejar de, de comer esos bollos o beber esas cervezas cuando la verdad es que me apetece y me da una recompensa inmediata, aunque luego sepa que no me sienta tan bien? Pues este decía justamente eso, hablaba de padres que tenían que perder más de 20 pounds, es decir, estamos hablando entre 20 y 40, de gente que, está, que necesitaba perder muchos kilos. Y aunque no me gustaba la aproximación, sí que es cierto... Que uno de los puntos muy importantes es ponerte objetivos. Y objetivos que a ti te llenen, que a ti estén relacionados con tus valores, con hacia dónde quieres ir. Y si ya tienes la mujer de tus sueños y los hijos de tus sueños, pues está claro que tienes que cambiar el rumbo y centrarte en otra cosa. No seré yo el que te diga que te tienes que poner en forma para tus amantes. Aunque quien me conozca ya sabe lo que opino yo sobre eh, la monogamia y las relaciones poliamorosas que me parece algo mucho más madura, pero bueno, eso es otro tema así que ya sabes, ponte objetivos más allá de tu familia, tus hijos levántate del sofá, aliméntate bien y verás que cuando te empieces a sentir mejor y que todo eso esté alineado con lo que quieres conseguir estar mejor en tu trabajo, que te promocionen ganar a tus amigos al padel o si te atreves al badminton, hacer esos 5 kilómetros o 10 kilómetros y sentirte hinchido porque lo has conseguido y luego pasar a la maratón o simplemente dar un paseo por la montaña de 2 o 3 horas y no morirte en el intento. Pues todos esos objetivos que son válidos te van a ayudar a no ser el papá obeso. Y bueno, si no te has suscrito a mi canal, ¿qué haces? Que no te suscribes ya. Pregúntame todas las dudas que tengas por ahí abajo y estaré encantado de contestarlas. Mira otros vídeos que tengo por ahí y... ánimo. Venga, hasta luego. Y yo conozco muchos papás, amigos míos, que están muy en forma y que no tienen excusas. Y que están ya con una mujer y con los hijos que desean y aún así... Siempre se ponen objetivos, todos los años, todos los meses, y los consiguen. Adiós.